Mercados del Centro Paseño comercializan sus productos con normalidades, sin embargo el abastecimiento en algunos casos es irregular porque camiones se encuentran bloqueados. Esta jornada se convocó al paro cívico en la ciudad de La Paz, donde diversos centros de abasto como La Rodríguez, Bellavista y el mercado Yungas, las caseras realizaron con normalidad la atención a la población. Nos encontramos en el mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz, donde la habitual afluencia de amas de casa se está realizando con total normalidad. Las vendedoras aseguran que está llegando abastecimiento desde la ciudad de Cochabamba, pero en menor cantidad. Los precios de algunos productos como el tomate, la papa y la zanahoria han incrementado hasta en un boliviano. Como podemos observar, el abastecimiento se desarrolla con normalidad. Sí, normal nomás todo. Sí. ¿Los precios cómo así? Igual nomás, no hemos hecho subir nada. Lo mismo nos estamos vendiendo. Sí. sí, están viniendo a comprar, ¿con qué afluen? Sí, están viniendo, no mucho, pero vienen siempre las caseritas, tenemos que atenderles siempre a las caseras también. Sí, hay un poco, no mucho. ¿De dónde les llego? Está llegando de Cochabamba, está llegando de Perú. Sí, pero no mucho. Con, con esos bloqueos, poco está llegando. ¿Los precios? Los precios, eh, la zanahoria ha subido, el tomate, la papa. ¿Cuántos? Estaba la zanahoria, estaba 8, ahora está 12. La papa estaba... Eh, 60, 50, ahora está 75 por carga subió. Nos encontramos en el mercado Belén donde podemos observar también que el abastecimiento de las frutas, verduras, hortalizas se está llevando a cabo con relativa normalidad. Nos informa una de las caseritas que no estaría llegando verduras desde el sector de Río Abajo. En el caso de este centro de abasto, las caseritas aseguraron que están vendiendo los productos que les queda de la semana pasada, ya que los caminos de Río Abajo esta mañana no pudieron llegar hasta el centro para abastecerlos. Este, Ante ir, más que todo, hoy día no ha llegado nada, porque llega todos los días la carga de abajo, de todos los fueros, no está llegando. ¿Te pues han dicho el motivo? Sí, porque dicen es que habían prohibido que está, están haciendo uh, ¿cómo es? paro y todo está cerrado el carro. Eh, ha subido, ahorita estamos dando en 1470 el kilo estamos dando en 14. El abastecimiento, ¿cómo se encuentra estos días de la casa? Ay, está irregular, no ha llegado mucho pollo. Sofía, al menos no ha llegado. Está escaseando ya, para conseguir carne hay que ir a hacer cola desde las 12 de la noche, 6 de la tarde hay que ir para que te den así 7 de la mañana solo a un parcito. Digamos. Se ha incrementado, ¿no? porque también yo pienso que los internadores ven el riesgo ¿no? de perder toda la carne por los paros que hay. Sí, no normal, pero hay nomás un poco, pero con el precio ya alto. Ha subido dos bolivianos más por kilo. ¿De dónde está llegando la canasta? De Santa Cruz. Importante mencionar que si bien los precios de seis productos de la canasta familiar incrementaron sus costos, estos no sobrepasaron los tres bolivianos y que no se debe permitir el la especulación de los alimentos en el territorio nacional de acuerdo al Observatorio Agroambiental.